Esta es una casa impresa con tecnología 3D. Se trata de la Casa Cero, ubicada en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Diseñado por la firma de arquitectura Laqueflato Arquitectos, y construido con la tecnología de impresión 3D, ICON. La vivienda ocupa una extensión de 186 metros cuadrados, y cuenta con tres habitaciones. Esta es de las pocas veces donde una firma de arquitectura trabaja de la mano con una empresa de tecnología. Las paredes de esta casa están hechas de un material llamado lavacreto a base de cemento que proporciona masa térmica. El modelo de impresora 3D, se llama Vulcan, y tiene un peso de 9.500 libras, es capaz de fabricar casas hasta cuatro veces más rápido que un método tradicional de construcción. Icon ha fabricado viviendas sociales como Échale en Tabasco, México y Centro de Bienvenida en Austin, Texas. Si deseas conocer más sobre la casa cero, visita Blogarte Plus.